Perfecto, familia. Regresamos con ese tercer video donde les voy a enseñar cómo regresarnos a Chicago, pero también voy a hablar de unas estrategias que pueden hacer para que se sigan ahorrando unos UPEX al viajar entre ciudades. Comencemos. Cuando nuestro explorador llegue a su destino nos preguntas que si queremos desembarcar, aceptamos. Como pueden ver, ya estoy en Cleveland. Aquí está la estación del tren en Cleveland y esta es la del Hyperloop. Si quiero regresar a Chicago, si nos fijamos aquí en la terminal, si la quiero visitar para ir a comprar mi boleto, solamente cobran 5 UPEX miren este que en la terminal número 6 cobra 20 no paguen los 20 siempre fíjense y paguen lo menos posible para viajar a la terminal del tren porque recuerden aún tienen que comprar su boleto para viajar a la otra ciudad si quisiera yo regresar al Hyperloop este no sé cuánto cobre pero si se dan cuenta esta propiedad cobra 20 UPEX para visitarla también antes de viajar a una ciudad, asegúrense de tener suficientes sense. Empezamos con 9, Si mal no me equivoco, nos quedan 7. Por ejemplo, pongamos de que quise, no sé, comprar una propiedad en Cleveland y está acá. Vamos a mandar a nuestro explorador aquí. Visitamos la ciudad. Hice lo que vine a hacer a, a esta ciudad y me quiero regresar a Chicago. Tengo dos opciones o tomo el tren ¿verdad? voy a pagar 5 UPEX para visitar más lo que me cueste el boleto del de, tren pero a la vez me voy a tardar 50 minutos en regresar a Chicago quiero hacerlo más rápido y venirme por el Hyperloop miren este cobra 20 UPEX si por ejemplo ven esta propiedad cobra 5 UPEX no sé si esté muy cerca el Hyperloop una vez que viaja a esta propiedad me permita comprar mi boleto. Este cuando cobra? 5. Creo que me voy a venir a esta. Recuerden, este cobra 20 solamente por visitar la propiedad, no por comprar el boleto. Igual esta propiedad solamente cobra 20 UPEX, pero esta cobra 5. La voy a mandar hacia acá a ver si me deja escoger el Hyperloop. Esperemos. Y si así es, me voy a ahorrar 15 upex lo mandamos me voy a quedar con 5 cents nada más esto es importante para ustedes que son jugadores nuevos tratar de ahorrar los upex que puedan miren estoy cerca y si sí me dejó perfecto me ahorré 15 upex claro voy a tener que gastar 375 por llegar a chicago pero si llevo prisa esto vale la pena y nos tardaremos seis minutos en llegar a Chicago. Una estrategia que apenas aprendí hace como tres meses. Durante la apertura de una nueva ciudad, por ejemplo, cuando abrieron Rutherford, cuando llegué a la ciudad antes de la apertura, no me bajé del tren. Me quedé aquí en la estación del tren. Una vez que ya que podíamos comprar propiedades, me bajé del tren cinco minutos antes de que anunciaran que ya iban a abrir todas las propiedades en cinco minutos viajó mi explorador hacia acá y pude comprar esta propiedad cerca de la estación del tren cuando estoy en esta ciudad y quiero viajar a otra ciudad en lugar de mandarlo a la terminal donde me van a cobrar como entre 20 a 50 upex solamente por visitar una de estas propiedades la voy a mandar a mi propiedad lo voy a seguir mandando a mi explorador hasta que agarre camino y llegue a la terminal del tren. Esta es una forma también de ahorrarse UPEX. Esa es mi estrategia en cada apertura. Lo hice una vez más en déjeme ver en Nashville. Lo hice también. Tengo una propiedad a tres cuadras manzanas de la terminal y llega aquí. Después de unos 4 o cinco minutos se tarda en viajar de aquí para acá pero no pago por visitar una de esas terminales y no gasto UPEX, no gasto UPEX, no uso mis cents, me los estoy ahorrando porque tengo esta propiedad cerca de la terminal del tren. Si pueden, traten de tener esa estrategia porque vale la pena. En el siguiente video vamos a hablar de cómo viajar por avión. Si les están gustando estos videos, Básicos, les pido que le dejen un like, eso me ayudaría muchísimo con los videos. Ya llegué, perfecto, desembarcamos y ya estamos aquí. Así se viaja por tren o por Hyperloop entre ciudades. Siempre recuerden tratar de ver las propiedades que están cerca de la terminal para ver si se pueden ahorrar unos 10 a 20 UPEX, tal vez 30 por visitar una de estas propiedades en la terminal del tren bueno familia muchísimas gracias nos esperamos en el canal de Discord les dejaré el link en la descripción no se les olvide inscribirse al canal porque estoy haciendo sorteos de propiedades o de Sparks o de tarjetitas de Upland cuando llegamos a cierto número de miembros en YouTube que tengan un bonito día familia y nos vemos despuésito en el metaverso.